hola qué tal bienvenidos a este video tutorial de InDesign lo que vamos a realizar en este ejercicio es algo muy sencillo se llama variables de texto la idea es colocar la primera palabra que empiece en esta página lo coloque en la parte superior y cuando ya se vaya a la última me la ponga en la parte que está aquí ya destinada Me voy a páginas en la página maestra voy a hacer un zoom voy a dar un clic aquí me voy a Type, Variables de Texto, Definir. Muy bien, aquí vamos a dar clic en Nuevo y le vamos a poner cabecera izquierda o literal izquierdo, como sea. Recordemos que es un estilo de carácter que se llama término. Lo vamos a, colo a colocar siempre en la primera página. Clic en OK y insertamos nuestra variable de texto, Done. Me voy a la página 2 y me cercioro que efectivamente está empezando en las páginas pares, donde ya hemos definido esos textos. Ahora lo voy a hacer lo mismo en la parte derecha. Doy un clic en la caja de texto, me voy a tipo, text variables, definir. Aquí voy a poner nuevo, le voy a llamar c derecha recordemos que es un estilo de carácter que se llama término y le vamos a decir que nos utilice el último elemento que está en la página si ¿sí? el último elemento que está ahí ok clic en ok insertamos y ponemos don ahora voy a averiguar muy bien cómo están las páginas impares aquí está en borde perfecto, aquí está muy bien en borde, voy a la siguiente página, aquí está Crow, muy bien, Crow and Coronets,